El furor, le sí. decía, continúa. No sé si a ustedes les ha pasado, también se los comparto, lo tiro acá como en la mesa, eh, que la Navidad estuvo como más apagada, no sé, Estuvo era mucho mundial, le veníamos... Vos decís que el espíritu navideño se vio opacado sí. por el espíritu mundialista. Y mira esto, decime si no, una familia recreó la premiación... De la Copa Mundial. Y la verdad es que se han viralizado a través de TikTok. Impresionante lo que ha generado esta familia, la recreación de la premiación. Pero miren qué bien hecho que está, ¿no? Porque hasta se han vestido eh, como se estaban en Qatar. La verdad es que impresionante. Mirá. Impresionante. Muy bueno. Sí, sí, Se entregaron medallas y bueno, y estaba todo ornamentado. La capa. Ahí viene la capa. Ahí viene la capa. Parece más de Rey Mago que, que la que le ofrecieron a Messi. ¿no? Mira, mira. Ahí va, ahí va. Muy bueno, muy bueno. No, impresionante. La verdad es que no saben cómo se ha viralizado. Hay que divertirse. Y me parece que... Las familias argentinas siempre tienen algo para destacar. Claro, porque veníamos acostumbrados a cuentas regresivas para esperar las 12. Exacto. En algunas casas, ritos y rituales. Pero no, no, en esta, esta ocasión... familia sorprendió. <risa> por el... Aparte, no sé si les pasó a ustedes en su casa, pero ¿quién no hablaba de que había pasado solamente una semana, una semana, de, una semana. Eh, de estar tan felices con la Copa del Mundo? Me parece que fue en todas las Aparte, familias argentinas el tema de conversación. Ya, muchos jugadores ya viajaron a Europa, otros van a estar viajando, algunos tienen un tiempito más de licencia, y Messi recién el 11 de enero se va a estar sumando al París. Eh, un millón de dólares le ofrecieron a Messi por un la capa. ¿Un millón de dólares aceptará? ¿Por la capa? Por la capa. Igual la yo capa. me pregunto, mí... ¿qué le hace un millón de dólares a Messi? No, bueno, yo que la guardo, la dejo para museo. Eh, pero <risa> yo también a mí la me guardaría. ¿Te gustó que le pusieran la capa, chico? ¿No te gustó? No. ¿Saben me arruinó, a la no foto le gustó? Del equipo? Dicen que la, la empresa la que, que lo claro. La marca no, de las tres la, la marca no les gustó pero para olvidate, nada porque claro. se olvida. O sea, no pudieron tener la foto de ahí no. no, en el momento de la premiación de Messi levantando la copa y que se viera el logo de la marca. Miren hasta dónde llega, ¿no? Pero sí, bueno, sí. me parece que el significado. Se vio sorprendido, Messi. Claro. En ese momento. ¿Y es que, sí. qué La eufobia, vas a hacer? No bomba, sí, lo Claro, demás. lo tenés que aceptar, no lo puedes tenés hacer que otra cosa. No, no puedes decir que no. no.